Hola, hola, buenas a todos, aquí son Comentando, un día de Santa y hoy volvemos con Total War Warhammer, nuestra campaña de los caballeros de Kaledor. Estamos aquí en esta zona sur que como recordáis, bueno, estamos bajando para acabar de conquistar, bueno, o, o tomar posesión de estas tierras o de empujar a los elfos oscuros fuera de aquí y conseguir... Lo más pronto posible estas ciudades que nos van a dar fragmentos de monolito Que nos van a ayudar a crecer un montón Así que hoy vamos a ir a saco a la guerra Vamos a acabar de dejar esto bien puesto en su sitio Que esté todo el mundo bien ubicado ¿Aquí tenemos un noble? No, podemos reclutar un noble aquí reclutar héroe? No 1300, es que los quiero que tengan, eh, bueno pues influencia tenemos, eh, bueno, precisamente eso, eso es lo que menos necesitábamos, vale, a ver si podemos tener héroes por 60 de influencia o por 100 de influencia, que siempre funcionan bien, vale, ok, vale, pues nada, vamos a bajar hacia el sur, vamos a continuar con la odisea, aquí, Vale. Siendo un primer movimiento. Está bien este. Ahora bien. Vamos a dirigirnos ahora a la costa de la serpiente. ¿Podemos cronizar No. Vale, pues no hagamos nada. La torre dorada, ¿cómo lo tenemos? Dios, menos 17. Te me cuidas. ¿Vale? ¿Y aquí qué tal va a estar? No vamos a poder... Ah, no, vamos a ver porque tenemos pasta para ello Vale Vale, vale, vale, vale. vale ok, pues nada, vamos a saltar el turno Y con esto, para adelante A ver qué sacamos La idea es eso, ir consiguiendo todos estos poblados Pero... Está complicada la cosa Un ritual Nagaron ritual de mentor senescente Cuidado, eh Vale, a ver si un caso ha llegado el momento, enviamos los gran vórtice fluctúa. Los objetos del caos llegan hasta él rápido, luego despacio y luego rápido otra vez agitados con el corazón de un ratón bajo la sombra del halcón. Alguien interfiere con el gran hechizo. Si es su intención la de estabilizar o desestabilizar el vórtice, no se puede permitir que siga adelante. Los rivales contemplan las ciudades de donde emanan las energías rituales y preparan sus fuerzas. No tenemos dinero para contratar una hueste. Vale, la torre dorada aquí como lo tenemos. Un turno le queda. Vale, vamos a saltar con Imric esto. Bueno, podemos acercarnos aquí. Estamos muy dañados. Sí, estamos muy dañados. Vale, no podemos ni colonizar esto, tú. Vale. ¿Llegan? Ah, no, les falta otro turno para llegar hasta la torre dorada. Sí. Les queda el turno para llegar hasta la torre dorada Vale, con este señor vamos a poder cargarnos Vamos a matar, a asesinar a este Porque nos está molestando demasiado Uf, resultado positivo muy bajito A ver contra los otros 41, bueno, esto mejora Y este 52 Venga, vamos a quitarnos la morralla de en medio Fracaso Tío, así no, eh, así no así ah, no vale, bueno, esto continúa subiendo está bien, pero vamos a tener que sacar a este hombre de aquí dentro de poco, Casabar vale, y esta gente no, hay que dejarla ahí para poder seguir estabilizando esto, vale, Galvaracia la tenemos, perfecto aquí lo que pasa es que ya tenemos la plaza no podemos meterla de nivel 2, vale, porque necesitamos la... dineritos Vale, esto es lo de la mina de oro vale nos esperamos nos esperamos bueno sacamos el de crecimiento para poder sacar vale vamos a meter este crecimiento para poder hacer que la población aumente más rápido y luego por el resto este ejército lo vamos a dejar aquí y ya está poco más vamos a poder hacer vale bajamos este hacia el sur es que sería lo suyo poder bajar con este pero no quiero perder el el orden local ahí vale quién no se ha movido Imric. ya lo sé pero vale vamos a atacar aquí Tictuco venga vamos a atacar aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie vale confirmamos no hay nadie es una buena guarnición guau Mm, vale, pues nada, lo pasamos por la piedra Literal, no estrenaremos el dragón En una tera ese día, me parece absurdo, lo siento No quiero, no me gusta Tomar y ocupar 5% de Reposición de bajas Vale uh. Vale Vale Bien aposentados aquí... 5.000 de oro... Vale... Ya... Tenemos dinero para... Bajar por aquí... Oh... Espérate... Tenemos dinero para poner... Uy... Que podemos construir aquí en Casabar... Vale... mejor jodro la guarnición... Nada, nada Vale... En Galvaraz... Vamos a subir... La columnata... Perfecto... Y aquí... Como tal... No tenemos más edificios que colocar... Uh, vale, la torre negra de Arkham. La guarnición a nivel 3, 4 turnos. Bien, bien, bien, bien. Esto me gusta. Entonces, al poner a nivel 3 podemos meter esto en un futuro, etc. Vale, bien, bien. Esto progresa muy bien. Estos. Vale, estos otros turnos los vamos a dejar ahí. No pasa nada. Edificio dañado. ¿Dónde? Hola. Bueno, normal, te digo. Vale, ok. Hombre, nos queda poco, ¿eh? La verdad es que para la pisonadora que es Imric... Podríamos reclutar muchas cosas bien fuertes, ¿eh? Bueno, lo vamos a aplazar. Ok. Eh, vale, sí, se lo saltamos. Listo. Siguiente turno. A ver qué, tra... qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Siguiente población en áreas Bien. Bien. ¡Uh! Se mueven se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. A ver qué nos trae. Vale, perfecto. Constructor, constru... coste de construcción, ingresos de todos los edificios de la provincia local. Llega a las grandes manadas. ¿Dónde? ¡Uf! Vale. Vale, vamos a ubicarnos aquí. Vamos a construir sin duda el monolito uh, Vale Que el monolito al fin y al cabo es barato Para lo que nos cuesta Aquí, bien ¿Qué tenemos para subir? Vale A nuestro noble Bien Hoja de escudo Vale, vamos a ponerle hoja de escudo es defensa cuerpo a cuerpo. Está bien. Luego, bueno, lo no podremos poner la masacre letal en un futuro. Pero de momento, eso está bien. Perfecto. ¿Y este ejército qué Estoy tal preparado. está? Dios mío. Uno, dos, tres, cuatro dragones negros. Caribris. ¿Qué es esto? No lo he visto en la vida. Bueno, un, un monstruo que flipas. Hidra de guerra Medusa, drena sangre Esta gente tiene tropas, Caballeros gélidos, caballeros siniestros gélidos Nah, estos, estos vienen a rompernos la cabeza Vale Reparamos por mil Dios, por mil trescientos Bueno, te lo compraré Hombre, entre los leones de Cracia Nuestro dragón y la de esta Yo pienso que somos capaces de aguantarlo Podemos dejar eso atrás Que se pelee él con la guarnición Buah, está hecha mierda Está bastante reventada Y avanzar hasta aquí Para conquistar Podría ser una opción eh, Vale, vamos a quitar Perfecto Aquí, ¿qué tal estamos? Esto se ha construido ya no, le queda un poquillo ¿Qué? Esto se ha construido ya, no Más 2, más 1 Vale, vamos a hacer que suba un poquito Ahí y luego nos movilizaremos para allá Vale Vamos a hacer una cosa Es que es menos 11 Es exagerado Vale, nos acercaremos hacia acá. A ver qué tal. ¿Quién no se ha movido? Uh. Eh, vale. Ah, no tenemos fondos para asesinar. Te me cuidas. Vale. Ok, nos saltamos. Hay que reparar todo esto, pero no podemos... Vale, fin de turno. Se viene batallón. En Teotiqua. Guerra declarada. Vale, Isa se está rayando a declarar guerras, si me gusta. Ojo, no nos atacará. No, no, no, no. No nos atacó. Bien, bien, bien. Está bien. Eso está muy bien. Defensores del Gran Plan. Sacrificio de Manán realizado. Esta facción del es realizado. El sacrificio de Manán. No de vista las, los mares. Pronto será convocado un arca negra. Dios. Vale. Invocación del trazor. Este está muy bien. Pero son 1500. ¿Cuánto dinero tenemos? 2000. Es que nos quedamos sin pasta, ¿eh? Todos los ataques del lindo de dragón, armadura activa ataques flamígeros. Vamos a tirar por los ataques flamígeros, ¿no? Digo yo que además, tú dura 10 turnos. Vale, y, y lo que queremos al fin y al cabo es poder asediar toda esta zona sur con Inric. Vale, me gusta. ¡Ojo! Hay cuatro objetos mágicos a tu disposición. ¿Cuál elegirás? El arco de Lirion. No. La joya del crepúsculo. Nos podría valer. Amuleto de adivinación. Vale. Corona de autoridad. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Cojo la corona. Sin duda. Y sabéis dónde me voy, ¿no? A poner la corona. ¿Sabéis dónde me voy a poner la corona? Bueno, aquí precisamente ya estamos a full. Vale, vamos a ponerse la... A este príncipe de aquí Armadura, la corona de la autoridad Fabricado, perfecto Esto es brutal Vale, vamos a ponerle también un bardo para que suba El trovador, Un trovador, vale Añadir estas cositas Vale, vamos a movilizarnos uh, Menos dos ¿Cómo que menos dos? Hijo Eh, vale, vamos a continuar avanzando hacia el sur. Vale. Vale, nos sigue quedando dinero, sí. Asesinar, 52%. Por Fracaso. Madre mía, uno detrás de otro ahí. ¿eh? Vale, aquí qué tal vamos. Menos 6. Como que seguimos a menos 6, tío Es imposible controlar esto Bueno, a ver, también porque tenemos a estos dos Por ahí pulgando Vale, rastro de so en la costa de la serpiente No la podemos colonizar Vale Y este ejército, ¿qué tal está? Yo es que Lo veo complicado, está difícil Está difícil Vale, Teotikawa No podemos reconstruir nada, así que Vamos a darle caña Victoria pírrica Victoria pírrica Es que son todo bestias, tío ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Liderazgo y liderazgo Vale, vamos a hacer Vamos, vamos a meterles el liderazgo A los leones de Gracia, Porque al fin y al cabo quiero que sean Los que revienten a todo Cristo Vale pero lo vamos a tener feo No sé cómo vamos a combatir contra todo eso Bien abiertos Anchos Que no se agolpe los dragones Ni las bestias No lo sé Combatiremos con nuestros dragones El noble a ver cómo podemos hacer con él El águila igual Pff, Los sí hemos planteado aquí ¿Para qué? Está mm, feo, eh Está feo, porque además también dependemos eso de los proyectiles y todo lo que vayamos a lanzar con la maga, por ejemplo. Con Imric también, los bufos. Está difícil, ¿eh? El imperio del fuego, chaval. Con, con todos estos dragones, a saber, porque el caro va a invocar la llamarada y todo esto. Buah, entiendo, entiendo que sus dragones funcionan exactamente igual que los míos. No lo sé, veremos Porque estos bichos tampoco ni idea De lo que hacen Uf, Vale Vale, tenemos los refuerzos por aquí detrás Vale oh, Vale, ya vemos su despliegue A ver, contra todo esto nos vamos a pegar Oh. Dios Vale, y todo esto es caballería y aquí me trae la medusa Que es un monstruo de proyectiles Dios, sí que es un monstruo, sí Vale Formamos Grupo 1, bien formadito, cerrado Eso es, vale, arcos Aquí Perfecto, vale Arcos, cerramos los arcos Ahora bien El noble aquí Bueno, de hecho vamos a meter El noble en el centro Vale, a Inric aquí en este costado A la maga aquí en este costado a los leones blancos aquí detrás que tengan espacio para correr ellos, un poquito más orientados a la izquierda vale, me gusta, aquí los yermos plateados, vale el dragón Uh, el dragón lunar, ¿eh? está bonito vale, y aquí el águila vale, me gusta así, vamos a comenzar el despliegue lo primero, vientos cercanos No podemos tirarlo aún. Ah, vale. Iniciar batalla. Ahora. Vale. Vamos a meter todo esto en un grupo. Y que formen aquí. Y ya está. Vale. Nuestro dragón lunar. Vale, vale, vale, vale. Vale Ok, Imbric, vamos a apoyar aquí Vale, nuestra maga ¿Qué tal va? Vale, vamos a meter fuego aquí Vale, vale, vale, vale Muy bien esos arcos, muy bien esos arcos Me gusta, me gusta, me gusta ¿Vale? Venga, si te atreves, camina un poquito para adelante, hijo mío. ¡Venga ahí! ¡Qué buena llamarada! Vale, vamos a caer con Inric aquí. Y con el dragón también. Venga, apoyamos, apoyamos, apoyamos. Muy bien, muy bien, muy bien ese fuego. ¿Llegamos? Eh, ¿por qué estamos aquí parados? Venga, un poquito de fuego a toda castaña, Vale. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, Imrik, venga, el cuerno Porque nos va a hacer falta que flipas Vale, cargamos aquí, cargamos aquí, cuidado por detrás, la retaguardia Liderazgo ahí, venga Vale, arcos aquí Arcos aquí Dios mío, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga, la maga. ¡Noooo! Vale. Vale, es que con el apoyo de los dos dragones, esto cambia un montón. Vale, y los dragones blancos ni siquiera han entrado a pegarse. ...este ejército tampoco... ...vamos a cargar aquí, vosotros aquí... ...vamos a llevarnos los yelmos plateados... ...a este costado... ...vale, cargamos aquí... ...cargamos aquí... ...vale, vale, vale... ...colapsamos ahora, colapsamos ahora... ...vale, Inric... ...un poquito de por favor... ...venga... ...apoya aquí... Este, con este dragón vamos a venir hasta aquí a apoyar, vale Por ejemplo, no, vale, vamos a acudir aquí, vamos a acudir aquí porque nos hace falta Mucha además más Vale, bien, Ingrid ahí Vale, vamos a girar los arcos hacia acá Esa águila vamos a recogerla y vamos a enviarla hacia aquí, bien uh, Vale, hemos reventado un montón, un montón, un montón pero. que se nos hayan quedado vivas esas unidades. O sea, que se nos haya muerto la maga me duele muchísimo. Otra vez. Micael ha aparecido, pero porque se me ha olvidado. Literalmente, se me ha olvidado. Es que no hay otra. No hay. Es que no, no es ni excusa ni. No, se me ha olvidado. Ya está. Nah, y no somos capaces de llegar aquí, ¿no? Nah. Pues nada, finalizamos batalla porque no hay mucho que rascar. Micaela, yo he perdido, yo he perdido, pero ellos también han perdido dos dragones. Los caribitis los bueno, los dos, no, uno su, su princesa oscura ha fallecido también. Bueno, yo que sé, tira que te va. Pero que, que haya muerto Micaela, porque nos hemos olvidado. Pff, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Bueno Victoria ajustada Vale Está bien, 2000 de oro 2200 más Vale Vamos a coger el oro ¿No perecen? No, no perecen Vale, me cae la herida Enemigo, muerto de combate, inmune psicología Bien, el estandarte de león Nada, vamos a acabar con ellos Vamos a acabar con ellos. Victoria decisiva. Vale, no pasa nada. Maravilloso. Vale, vamos a coger más. Oros. Uh y velocidad combate cosas por el terreno y además por los árboles. Vale, para la caballería, perfecto. ¿Llegamos? Oh, perfecto. Perf Dios, tanto movimiento tiene Imrik. Vale. Ok. Vale, vamos a ponerle masacre letal. Y en el próximo nivel yo creo que le pondremos el... Ah, ya me saldrá. Oh, bueno, ya me saldrá. Uh, es que seis turnos, tío, cuando allí las podía reclutar en un turno y prácticamente gratis cosas que pasan supongo, vale vamos a saltar aquí, colonizamos perfecto, sube de nivel vale, qué más le podemos poner uh, valor antiguo fuerza de arma, un corcel indomable vale, valor antiguo, que esto, la fuerza de arma nunca nos viene mal vale, y aquí necesitamos reponer unidades a sap, pero bueno, uh, costa el vale, vamos a, vale, vale, vale Vamos a meter la aldea ahí. La torre dorada. Esto está en menos 19, pero porque también es normal. Lo entiendo. Ok. Aquí no podemos hacer más movimientos. Vale. Uy, vamos a reparar estos edificios dañados. Vale. ¿Este le podemos reparar? Sí. 1035. Vale. ¿Podemos sacar ya nobles? No. 4 de 4. Vaya. La muralla no la quiero subir. La verdad, es que para qué. Para qué. Vale. Bueno, aquí podríamos. No. Cara corrupt Aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, en Cara corrupt vamos a meter el traer de obsidiana. hasta al fin y al cabo no dejan de ser dineritos. Y. fuera de eso diría que ya. Bueno, vale, vamos a meter el artesano élfico que esto. Son ingresos que siempre están bien. En Gorgazan, ¿aquí como vamos? Vale, la plaza se está construyendo. Bueno, bien, poco a poco vamos creciendo, me gusta. Pirámide negra. Torre de Arcan. Ya, este señor, le hemos puesto. Ah, vale, vale. O sea, se lo hemos puesto, pero aún no ha entrado en vigor. Vale, vale. Al próximo turno, esto se queda súper positivo. Vale, pues nada, vamos a esperar que Imrik saque un poquito de... de... Que recupere las tropas un poco y na, continuaremos bajando hacia el sur y ya está. Vale. Este es el, el coche escoba, digamos, el que va a ir por detrás recogiendo las cosas. Pero claro, la torre dorada es que tiene el problemón que tiene. Ah, este ya pues, ha fracasado. Vale, ok. Siguiente turno. Pero a, a nosotros nos interesa poder limpiar eso, la verdad. Acuerdo de acceso militar roto. Confederación. Ah, vale. Que okay, tiene sentido que se haya confederado. Nagarón. Pues yo creo que nos ha salido tan, tan, tan, tan, tan rentable por los ataques de fuego del ritual. Facción destruida, Clamors. Bien. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Team Conferencia con Avelor Clan Mors destruido La torre dorada Crecimiento negativo Dios Vale, no Y aquí ya estamos en casa Perfecto eh, Seguramente Si nos movemos de aquí Esto se Va a ir de madre Vamos a ir a la torre dorada Y efectivamente Menos 9 GG, Vale Mmm no, nos vamos a quedar aquí fuera a esta gente nos... A este gente nos lo vamos a llevar de aquí ¿Llegamos al templo? Yo creo que sí que llegamos, ¿no? Bien, vale Y no tiene ejército tampoco Perfecto Ese es el que está reponiendo allí Vale eh, Tampoco nos vamos a calentar la cabeza con esto Autoresolución, sí. No vale. Pff, tomar y ocupar, ¿sabes? si me quedo más ancho que largo. Vale. Vale. ¡Uh! Encima tengo la provincia. ah oh, Perfecto. Vale, aquí que podemos construir... Pozo minero de oro. ¡Buah! De cabeza. Lo primerito. Vale. ¡Uh! El noble. Vale, perfecto. Comercio, influencia... Vale, ya tiene la masacre, le ponemos el águila gigante. Maravilloso. Vale. Con esto puedo acompañar a Imrik bastante bien en las incursiones y demás. Vale. Teotiquia. Vale, vamos a sacar aquí. Vale. El... El decreto. Vale, restauración para que tengamos crecimiento en esta región y podamos construir lo más pronto posible aquí buenos bastiones. Vale, aquí de esta gente vamos a pasar. Partida de guerra Jung. Eh, hola. Vale, vamos a... Rastro de Sotek. Pua, es que tenemos que ir a slatan en verdad. ¿eh? Vale, vamos a acercarnos a slatan Vamos a quitarnos esto y vamos a acercarnos aquí a slatan esta partida de guerras es fuerte, hombre. Tiene pinta. Bueno, aquí tenemos hiermos plateados, tío. No deberíamos sufrir tampoco mucho, digo yo. Vale, aquí nos estamos recuperando bien. Construcciones en Casabar, no. Fuentes de la vida eterna. Poco. Carago grun. Vale. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. Porque ah, aquí estamos, vale. En Galvaraz, vamos a construir esto. La casa señorial 2... Vale, mejor, mejor Vale, pues, ok Y ahora en cuanto subamos estos es que tiene más 10 ya, eh O sea, este hombre sube las Menos 12 Coño Vale, bien, Tarakua se está recuperando por aquí Me gusta Me gusta Vale Uf, aquí que hubo una otra batalla Partida de guerra jun Ah, no, pero no te lo marca Pues no entiendo este movimiento O sea, el monumento este Batalla latan turno 82 Bajas 1137 Dios, si se dieron de palos aquí Vamos a ver si podemos ocupar esto Desalojar a esta gente uh, La guarnición que hay, chaval Imposible entrar ahí con ese ejército Vale Vale, pues nada Vamos a pasar al siguiente turno. Vemos cómo nos quedamos y en base a eso decidimos. Pero bueno, de momento vamos creciendo poquito a poquito y eso está mejor. Eso está bastante mejor. Vale, los seguidores de Nagas destruidos. Un ritual del clan Rictus. Facción encontrada. Saltadores del Golfo cambiante. Guerra declarada. Ciudadera del de Anochecer. Vale. Clan Rictus ha comenzado el ritual. Uh. Uh, uh. Intervención. Vamos a meter pasta aquí al Clan Rictus. Sí. Declarar la guerra. Pff, es que estamos literalmente en parla. No... que metemos aquí, vale, vamos a meterle difícil de dar para que tenga más defensa cuerpo a cuerpo, pero es que no vamos a poder asaltar esto, ni de milagro vale, vamos a movilizarnos ¡ah, no! Oh, ¿por qué nos hemos separado, tío? vale, atacaremos aquí al duque Herod o bueno. Ejército de caballeros andantes de Herod. Bueno. Vale. Vamos a intervenir esto. Que contra Nagarón sí que estamos en guerra. En verdad te puedes liar a meter ejércitos aquí. Pero metes el de 10.000 y lo flipas, ¿eh? Vale. A ver, en el norte... Nos hemos gastado toda la pasta para construir, pero bueno, me sirve. Vale, disciplina de hierro nivel 2. Perfecto. Vale, vale, vale. Esto está bien. Está bien porque nos ayuda a mejorar. Vale, vamos a pasarlo a la torre negra. Al menos un, un par de turnos. Bien, esto se queda en positivo. Uh, menos 10. Vale, bueno, más 16. Con pasar un par de turnos ahí... Esto se estabiliza. Vale, aquí qué más tenemos que subir de nivel. El noble. ¿Qué queremos que suba? Ah, vale, pues nada. Reponer tropas. Si sí, no podemos hacer nada más. Ok, poco a poco vamos a ir mejorando aquí las cositas. Vale, pues nada. Con esto, tal y como estamos. Porque, y no sé qué tal lleva? Vale, se puede movilizar. Porque encima está enterito. Pues vamos a movilizarnos, a ver qué tal en las cavernas de Zotek. Vale, perfecto. Vamos a tener esta batalla para el próximo capítulo. Lo vamos a dejar por aquí. Así que recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kedui como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, que estamos tratando de volver a arrancar allí. Y también por último, suscribiros al Tadano Roca Negro en YouTube, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es y todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hey, hasta luego, adiós.